En el día de hoy la rueda de prensa se dio, pero solamente tuvieron acceso a algunos programas. O sea, una rueda de prensa que debe ser libre, eh, que nosotros los medios debemos tener acceso para poder interactuar y darle al pueblo eh, lo que está sucediendo con la lucha contra el COVID. Hoy se limitó simple y llanamente a los programas, a algunos programas que tuvieron la oportunidad y la facilidad de ir a la rueda de prensa físicamente. Y transmitirla por sus medios Pero el canal oficial del gobierno Que es RTV, No transmitió Las redes sociales Como el canal de YouTube Del de gobierno Tampoco transmitió Y mucho menos Nos pusieron a algunos periodistas Y comunicadores Nos pusieron eh, a, a perder el tiempo Esperando la rueda de prensa eh, Conectado vía Zoom Para nosotros participar De hecho nosotros Estuvimos en la lista de lo que íbamos a formular preguntas y como a la, eso de las diez y media es que nos damos cuenta y una, un personal nos dice que hay un problema técnico. O sea, yo le mandé a Milagro Germán, que está desaparecida, que ponga orden en la comunicación de gobierno, porque se supone que ella es la directora de comunicación de, de, de, de este gobierno. Entonces no podemos sí. hoy en día, en pleno siglo XXI, en plena pandemia... Eh, en plena expectativa de la República Dominicana Donde el gobierno, entre comillas Es en un gobierno comunicativo Vemos a un presidente, Luis Abinader que, eh, que he visto también que han bajado su tweet No sé si tú sí. te dado cuenta Ha bajado su intensidad sí. de los tweets Ya él no sube decreto, ya no sube nada eh, eh, La comunicación es eh, no fluye como debiera de fluir Entonces ya el gobierno tiene más de un mes instalado y deberían ya de tener las cosas organizadas déjenlo bonito, yo siempre he dicho a mí háblenme de lo funcional no me ponga tanta belleza para que no funcione me algo menos, menos bonito pero que funcione entonces la directora de comunicaciones Milagro Germán se llenó la boca de que se iba a arreglar, de que todo que paciencia, que esto, pero Milagro Germán jamás ha vuelto a entrar en el chat ni responde llamadas entonces Milagro Germán Tú eres comunicadora, directora de comunicaciones. Cuando tú eras figura, la figura es una cosa, tú ves, que las figuras se ranquean y, y dan entrevistas o cogen el teléfono cuando quieran, pero ya como figura pública tú tienes que tener más acceso Milagros Hermano. Así que te hago un llamado formalmente, Milagros, Milagrito, que te queremos, te respetamos, eres un ejemplo a seguir, pero, por favor, en tus funciones como directora de comunicaciones tiene que ser más fluida y explicarnos, y poner orden en la casa. Así arrancamos hoy, un programa que estamos a nivel de la NASA, Veloz. Sí, bueno, para terminar el comentario, eh, varias semanas hicimos una pequeña comparación entre el exministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, que hablaba mucho, hablaba, hablaba demasiado de hecho, y ahora el caso del actual ministro de Salud, Plutarco Arias, casi no habla, y eso es un elemento que a mí me preocupa mucho. De hecho, en la instalación de ya esta segunda rueda de prensa, él simplemente se limitó a dar los buenos días y a presentar a un equipo que era quien estaba dando toda la información. Sabemos que no es necesario que simplemente sea la figura del ministro que dé los datos, pero no sé, me, me inspira que no hay un buen manejo, que hay un, un nivel de improvisación demasiado elevado en ese ministerio. Bueno, caramba, República Dominicana, estamos ahora mismo en una etapa, señores, crucial. No me canso de decirlo. El éxito de este gobierno es el éxito de la República Dominicana. Debemos de apostar para que el país salga adelante, encabezado en esta ocasión por el presidente Luis Abinader. Pero debe dejarse de ayudar. Ahí estamos viendo la rueda de prensa que tuvimos que coger la de... N Digital que está transmitiendo en vivo, eh, porque eh, el equipo de Nuria eh, está apostado en, la, en, la, en las instalaciones del ministerio y llevó su cámara y está transmitiendo con su transmisión exclusiva. O sea, esto no es público, pero eh, le agradecemos a Nuria que lo está transmitiendo por las redes. Vamos a escuchar un poquito, señor director, parte de la rueda de prensa que, como siempre, eh, lamentablemente comenzó tarde. Estaba pautada para las 10 de la mañana. Ahí están. Eh, diferentes ministros está el director de de, de salud eh, pública el doctor Mario Lama el ministro de salud pública eh, Plutarco Arias entre otras personalidades que no reconocemos desde aquí escuchemos y pedir disculpas porque un problema técnico que provocaba un sonido un ruido en la transmisión que se hace vía azul, provocó que no se pudiera hacer esta transmisión en esta ocasión. De manera que a las personas, los medios, que daban seguimiento, o que dan seguimiento a esta nueva prensa por esa herramienta técnica, te dimos disculpas por lo que le hayamos podido provocar. Señor ministro, señor ministro, por estamos viendo el canal 16. ¿Qué están haciendo ustedes? con las personas que descubren que tienen COVID, ¿dónde lo están llevando para la cuarentena? Porque evidentemente la gente en su casa eh, no está reclutando ni siquiera la policía, okay, la no policía varios recorridos, perfecta. y después que pasa las autoridades militares, la gente sabe igual y le saca hasta la lengua. ¿Qué están haciendo con la gente que descubren ustedes que tienen COVID? ¿Dónde lo están llevando a hacer cuarentena? Con esta pregunta cerramos la pregunta después, y respuesta y damos concluida la prueba de la Bueno, ¿dónde está Mira, el manejo que usted plantea es un gran desafío, porque es imposible colocar un policía detrás de cada individuo, y es por eso hablamos de la, de la responsabilidad individual. Ahora, hay dos modalidades, hay lugares en los hogares que puede la persona hacer su aislamiento, eso siempre lo hemos negociado con la gente, si está en condición en su hábitat natural, porque la idea es que pueda hacerlo en, si no tiene riesgo a su salud. Una cantidad de locales dispuestos en toda la geografía nacional, casi todas las provincias tienen, tenemos un gran soporte con el equipo de... de, ay, de, de, de la de, del Ministerio de Defensa, que nos da soporte en relación a, la, a, a ese servicio que le damos a las personas que tienen que retirarse de sus hogares para llevar una cuarentena. Ese esfuerzo lo hacemos. A través de la visita domiciliaria se hace una especie de evaluación social para ver las condiciones, pero siempre es negociable en, en cuanto a que si la persona puede hacerlo en su hogar, se le permite. Pero estamos haciendo. La mayoría de personas quieren hacerlo en su hogar, aislamiento, su habitación. La mayoría de personas, o sea que... Básicamente es eso, una, pero tenemos suficiente espacio para hacerlo. Dígame, en estos momentos en la República tenemos un total de 4.166 espacios para aislamiento, espacios muy cómodos eh, con toda la garantía de alimentación y los cuidados básicos y en estos momentos solamente tenemos ocupado un 7%, 308 personas en unidades de aislamiento y están disponibles... 3.858 cuando la persona lo puede hacer en su espacio habitual, sin poner en riesgo la parte eh, later o laterales se le permite en su casa en caso de no poder entonces tenemos también eh, 3.858 espacios disponibles en estos momentos usted, ¿Usted quiere contestar algo? Sí, primero que, que dar las gracias por la pregunta, es una gran pregunta es que nosotros vamos a enfatizar como gestión en este gabinete de salud es la búsqueda de contactos. El rastreo de contacto lo que se llama contact tracing en inglés y es una de las cosas que nos va a llevar a utilizar lo que siempre hemos dicho que debe utilizarse una, es una herramienta esencial que son las direcciones provinciales. Las direcciones provinciales para organizar las comunidades. No hay duda de que esta es una enfermedad que produce mucha opresión y aislar a una persona fuera de su casa causa temor. Entonces nosotros vamos a entrenar, vamos a ir a la comunidad, vamos a buscar esos contactos, pero sobre todo estamos aportando la atención primaria, a una atención primaria que pueda organizar, caracterizar las comunidades para saber quién va a necesitar un aislamiento fuera de su casa y quién lo puede hacer en su casa. Gracias. Y será... Ahí estuvimos escuchando, ya concluye la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública Donde daban el informe de la situación nacional del COVID-19 eh, Ahí escucharon casualmente cuando entramos en conexión Sobre eh, las excusas eh, que nos daban a los medios Pero eh, eh, no es así eh, De entera fuente nos eh, dieron el detalle De que el sonidista, el problema era de sonido Había un home, cuando se llamó al sonidista dijo que él no recibía órdenes de nadie y que realmente no podía resolver eso. O sea, tenemos que, que, que comenzar a organizarnos. Un gobierno no puede eh, sectorizarse, un gobierno no puede gobernar para un grupito, un gobierno no puede gobernar eh, que para los popis clase alta, que para los guaguaguá clase baja. No, no, un gobierno es para todos y los servidores públicos tienen que tener eso claro. Es para todos y todas. Es tan importante aquella persona guaguaguá de clase baja, de los barrios, como también el más encumbrado de los popis es por igual, igual que los medios pero bueno, vamos a seguir Roberto, una una Ajá. noticia importante la más importante incluso de la rueda de prensa es que el toque de queda ha sido modificado, va a entrar en vigencia a partir de este próximo lunes recordar que estaba supuesto a iniciar a las 7 de la noche, ahora va a iniciar a las 9 de la noche, de lunes a viernes y los fines de semana que empezaba a las 5, ahora va a empezar a las 7 de la noche Sí. Eso estaba leyendo casualmente, el decreto no se ha formulado, no, no. pero eh, sí eh, acabo de, de, de ver la información que me la hacen llegar eh, sobre el toque de queda, que mucha gente está, estaba pidiendo eso precisamente. De hecho, la gente lo que está pidiendo es que el toque de queda que se eh, sea eh, quitado. Yo, personalmente, si es para seguir con este mismo relajo que hay, que lo quiten. Porque eh, se le hizo la pregunta, él dijo si todavía el decreto no ha salido del presidente, no. es lo que te digo, el presidente no entiendo, porque ya si Salud Pública dando, está dando la información, ese decreto de, debiera ya de estar en los medios de comunicación, pero bien, Correcto. vamos a esperar a ver si nos llega en el transcurso, pero si sí, efectivamente el toque de queda iniciará a las 9 eh, de la noche a 5 de la mañana, eh, de lunes a viernes, los fines de semana, de 7 a 5 de la mañana, es decir, que se rueda una hora, de, de lunes a viernes, no, dos horas. dos horas. Dos horas. Dos horas. Y los fines de semana, sábado y dos domingo, horas, sí, se horas. rueda también dos horas. Sí. No le veo sentido. Al menos... Bueno, yo, ¿Eh? yo sí, yo sí. No porque se sentido. supone que la excusa de mucha gente era porque salía del trabajo y Veloso. se quedaba en la calle, no le Veloso. daba tiempo de, qué sé yo, ir a un supermercado. Sí. No le veo sentido. Pero el problema no es el toque de queda, Roberto, el ah, problema es la gente. El problema es que el no, se, es no se ponen las autoridades. Ah, entiéndase bueno, sí. la policía, el ejército, la marina, todo el mundo que se haga para fuera, no se ponen los pantalones para que la gente respete el toque de queda. No, ah, entonces no. no vamos a tener eh, ningún resultado. Es más, aquí el COVID, el COVID está fluyendo solo. Aquí no se está haciendo nada. Atención país, atención país. Y que me cusen eh, mis amigos de, del PRM que, que ya están con una epidermis, que no se puede hablar en eh, nada, eh, que sea verdad. Aquí el COVID es solo que está, que está evolucionando. Sí. Porque no hay vacuna, ¿verdad? No hay vacuna. No. no. hay tratamiento. El tratamiento que se está haciendo paliativo son de los médicos dominicanos que, que han comenzado a investigar ellos mismos y a suministrar medicamentos que en un caso funcionen, en otros no. Porque el toque de queda no ha hecho la diferencia. No. Si fuera o sea, por no, el toque no hay de queda. De aquí aquí estuvieran ¿no? como, como otros países que han tenido que volver otra vez a, a, a recluirse y cerrarse en sus casas. O sea que aquí, y si nos como siempre. Tiramos, Roberto, ¿ajá? el plan de salud que presentó el gobierno de Luis Abinader es más un plan post que una persona tenga Covid 19. No es un plan preventivo. No. Eh, aquí Veloz, y con esto termino, para irnos a la pausa, porque tenemos los invitados ya a primera hora, eh, a los jóvenes que ganaron un premio en la NASA por diseñar un vehículo eh, que puede ser utilizado para eh, transitar en la Luna. Hey, esto? Sí, sí. Pero eh, terminando la idea, ¿ustedes saben por qué el COVID aquí si eh, o se si ha mantenido la famosa curva o la recta, no sé qué? Por obra y gracia del Espíritu Santo de Nuestra Señora de la Altagracia y de todas las oraciones que hace el pueblo eh, dominicano para alejar este terrible virus de este país. Para mí, en lo personal, han sido las oraciones. Porque Eso no sí. veo nada preventivo, ese toque de queda no funciona, no hay inyecciones y los medicamentos son paliativos que dependiendo de la persona eh, es que funciona. Punto. Hay otros países que lamentablemente han tenido rebrote. Ojalá que en nuestro país no suceda. Vamos a la pausa, porque tenemos, como mencionamos, invitados: dos. Bueno, tenemos un grupo de la NASA, jóvenes que participaron en un concurso, jóvenes dominicanos, emprendedores, eh, creativos, eh, y ganaron el concurso con el diseño de un vehículo. Oigan esto: un vehículo que puede, fue el prototipo. Que posiblemente la NASA lo construya para transitar en la luna. O sea, que puede ser un vehículo utility. Y lo ganaron estudiantes dominicanos. Un orgullo, ¿verdad? Un orgullo. Y lo tenemos ahorita ya en breve. Además, estará con nosotros el candidato uh, para presidir eh, la presidencia del Colegio eh, Médico, perdón, el Colegio de Abogados eh, de la República. Colegio de Notarios. Col, perdón, Colegio, colegio Notario, Dominicano sí. de Notarios. Tengo eh, eh, cruzado los lo, lo datos, sí. aquí lo tengo, el Colegio de Notarios. Eh, eh, anteriormente él participó y no ganó, y vuelvo otra vez a intentarlo, me refiero al licenciado Nelson Rudis, quien aspira a ser el presidente del Colegio de Notarios de la República Dominicana. Lo tenemos a segunda hora. Pero ahora nos toca, y hay una pausa, eh, luego de la pausa ya todo el desarrollo del contenido hoy es martes 23 ya de septiembre 23 22 ya, 22, 22. Sí, martes 22 de septiembre del año 2020 desde república dominicana desde los estudios de telenor para el mundo el toque del mediodía